Hola amigos, bueno, hoy vamos a mostrarle un poquito la línea económica de conservadoras, como para guardar algún jugo, el fernet, la cerveza, la Coca-Cola. Eh, bueno, algo de eso tenemos acá disponible en el local: ¿sí? Termos Picate de Nacionales, de la marca Deces. Algo así de 3 litros, que está muy bueno, viene con el pico vertedor. También se puede usar tipo como una lunchera, esto levantamos de acá, lo hacemos ahí y ya lo destapamos listo para usarlo, viene con su manija acá para agarrarlo y servir. Tan bárbaros, la verdad están muy buenos. Este es de 3 litros, este ya es más grande de 4 litros. Tenés algo así de 2 litros. También con pico vertedor. Estos son con los clásicos con la tapa roja. Vienen con doble manija, lo podemos agarrar de acá arriba. O de acá atrás para servir. Están bárbaros. Eh, muy muy buenos de muy buena calidad y muy económicos, también de la marca de la TODO, este de 2 litros de la marca de la TODO, está un poquito mejor calidad, y después también los termos clásicos, alguien que busca un termo como para tenerlo en, en un comercio o en la casa, que pone el agua para que aguante un poquitito, no mucho, son termos plásticos, dos capas de plástico con polvetano en el medio, muy económicos y vienen con el pico cebador ya para, para el, como para el mate, realmente bárbaros, muy económicos, algo para tener una opción más económica que los termos en acero clásico. Así que bueno, nada, como siempre, esperamos su consulta y nos vemos en la próxima.